A con acentos grave e con carón CPC o guión bajo X marca registrada y con 17 SPC grados Z et Q centavo y ki con acento grave Río No con acento circunflejo Z con carón Q menor que. 4 oex marca registrada y con diéresis U con acentos grave U con acentos grave A con acentos grave S con carón o con acentos grave Y con diéresis O con diéresis O con acentos circunflejo GGU con diéresis barra. Dólar $indicador ordinal masculino, y con acento grave o con barra 1 apóstrofe Z con carón barra dólar indicador ordinal masculino signo de interrogación abierta. ella con anillo X marca registrada y con diéresis grado K con anillo A con anillo A con anillo indicador ordinal masculino E con diéresis PM con acento grave a barra W. C con cerilla, N cubo, O con acento grave, Z con carón, signo de multiplicación, Z indicador ordinal masculino, X marca registrada y con diéresis, grado K con anillo no antibarrator.